¡Buongiorno, amici! ¡2021! No lo sé so cuál sea tu objetivo: aumentar, demagrire trovare fidanzato trovare un nuevo labor, cambiar máquina, comprar casa. Pero todo lo que tú vuoi a hacer este año, debes empeñarte, sacrificarte, ser constante y prima o poi vas a ver grandes resultados. ¡Tati! El día de hoy vamos a hacer un entrenamiento con, con, este, con este leño, con este leño. Ah, me va a decir, Pablo, yo no es leño, no te preocupes. Prende, prende una confesión de agua, prende la, la pala médica. Si no hay la pala médica prende una piedra, si no, si no hay la, la, la piedra, prende un saño, rímpelo de, de tantas cosas dentro, pesante y podete hacer este entrenamiento, o oh, si no la próxima vuelta eh, lo hacemos, voy a hacer un circuito de nueve ejercicios, donde vamos a elaborar el abdomen, el brazo, eh, todo el cuerpo, todo el cuerpo, la gamba, vamos a permanecer firme desde inicio de ano, ok, da pablo se inicia Ok, vamos a movernos un poquito, vamos a movernos un poquito. Vamos a movernos, a movernos, a movernos. Voy a acercar mi, mi, mi, mi timer. Importantísimo, no nos dimentiquemos de, de, de hidratarnos, hidratarnos. Ah, me hidrato. Voy a con este circuito de... 30, 30 segundos Con 15 segundos de recupero Esto puede ser Tú lo puedes modificar Puedes hacer un minuto Puedes hacer 30 segundos de, de recupero Lo importante es Que tú prendas los ejercicios Que te sean más útiles Cuando tú vayas a entrenarte, Sea en palestra O en casa Ok, perfecto, perfecto Vamos a, a movernos un poquito Vamos a movernos A movernos Ok, vendiamo con este vendiamo con este cuá Vamos a movernos Movernos un poquito ok Vamos un poquito de movilidad ta ta ta ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. abro cierro abro cierro abro cierro ok perfecto se inicia no se esqueta más no se pierde más tiempo eh, mi timer está esto, vamos a iniciar prepárate prepárate con nuestro primo nuestro primo ejercicio nuestro primo no veo mi timer cuando lo veo no lo veo no lo veo no lo veo no lo veo no Non lo vedo, perfetto, trovato. Trovato. Approximatamente questo dura 13 minuti. Io lo ripeto due volte, tu a tua casa lo fai 3, 4, anche 5, 3, 2, 1, via. 4, 3, 2, 1, 0. Nel primo esercizio, vamos a fare un pochino di burpee, guarda. 1, 2, ta, salto, a terra, a terra. 1, 2, Salto, aterra, ta, ta, uno, 2, ta, ta, salto, aterra, va, aterra, 1, salto, aterra, va, aterra, uno, 2, ta, ta, ok, un okay, poquito okay. un poquito acelerado, ¿no? un poquito Nuestro próximo. Vamos a hacer ta, ta, Sentadilla con el leño. Prende el leño, prende el leño, prende el leño, prendelo, ah. ok, va, va, ok, lentamente, a tu ritmo, a tu ritmo. Importante que el ginocchio no supere la punta del pie. Sí, ok, atrás prende un peso que sea moderato okay. oh. no te prosigo senza excusa este año vamos a hacer piegamenti piegamenti piegamenti piegamenti diritto Concéntrate. En tu ejercicio. si, ah, Sí. El pecho Debe tocar el leño. Sí. Sí. Ok. Ay, ay, ay, ay. <ríe> Nuestro próximo. ¿Qué voy a hacer? Prendo el leño. Suco las brachas. Dopo los puto terra. Okay, lo prendo, lo prendo, lo prendo. Continúa, continua. Vamos, fuerza, fuerza de gamba. <risas> okay, Vamos a hacer un poquito de, de abdomen. Abdomen. Abdomen. Abdomen. Ah. Ah. Sí. Sí. Sí. Gamba diritta. e me concentro, uff, uh. abdomen. il prossimo, vamos a fare un pochino di bicipiti, bicipiti, uh. bicipiti. Va. Va. Ah. Abro, abro grande. Ah, fuerza, fuerza. Usa el abdomen. Uh. Ah. Ah. Tú tocaste este forzo me para gato. Uf. Uh. pesado, pesante, pesante, es pesante, es pesante, no se ejerza, no se ejerza, no se esquerza e, e, e. próximo, vamos a poner a fondo, a fondo, ah. voy adelante. Ah. cambio, ah. un escuote, ok, cambia gamba, uno, dos, escuote Ah, cambio de gamba. Écono. Sí. Auro, grande. Echendo. Va, Cambio de gamba. Ok. Sí. Ah. escuote. Ok. Uh. Ah, je, ah. Próximo. Vamos a hacer el peso muerto. Está aquí, está aquí. Quien la dirita Va, su su su su su su su su su su su su su el mountain climber mountain climber mountain uh, climber uh, mountain climber mountain climber va 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 1 3 1 2 3 cambio 1 2 3, 1 1, 3 1, 2 3 1, 2 3 Uf. Vamos, resiste Vamos, resiste Último, último, último round Ok Aterra 1, 2 Salto, ok, aterra, ta, uno, dos, ta, salto, aterra, aterra, uno, dos, ta, ta, salto, salto, va, uno, Vamos, vamos, vamos. Resiste. continua ciegamente ciegamente Fuerza raga. Fuerza, fuerza. Prendo el peso. No prendo, fuerza de gambe. Uh. Vamos, fuerza. Fuerza de gambe. Guarda la fuerza de cambio. Uh. Vamos, vamos. Fuerza. Non posso nemmeno più. Ah. Ah. l'addome, Ah. ah. ah addomino, addomino. Concéntrate, concéntrate, oh, madre de Dios. Se sente, se sente. Decipiti. De madre de dios no se esquerza no se esquerza propio cual continua a afondi a afondi, a a para uno, due, scuote, ok, cambia le gambe, uno, due, scuote, va, uno, due, e scendo, ok sigue, peso muerto peso muerto peso muerto Monta Cliber, Monta 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 3, cambio, 1, 2, tres, uno, 2, tres, tres, uno, uno, 3 uno, 2, 3 1 2 3 1 1 1 ah, ah. No es otra cosa difícil, ni aunque fácil. Esto ha todo un ritmo moderado, moderado alto. Gracias a todas las personas que han guardado este video del inicio a la fine. Como he dicho prima empéñate sacrificate y vas a ver grandes resultados todo lo que hay hoy domani se verá de cuore pablo si ancora no te has inscrito inscríbete a este canal de corazón pablo nuevamente